Hola Guati, ¿cómo estás? Estás con una compañera Hola de Flor, muy buenas tardes, así es, estamos en la puerta de Canal 9, una tristísima noticia para el medio. Justamente está saliendo Maya Chacra, Maya un Hola, segundo, Guati. estamos en vivo sí. con Flor de Flor, la V, estamos Flor. en intrusos. ¿Cómo recibiste esta noticia sí. tan dolorosa? Estaba previsto que graben a las 7 sí, de la mañana. Sí, estaba previsto, Estamos, venimos grabando todos los viernes. Un beso primero a toda la banda y a Flor. ¿Cómo? Un segundo, sí. puede ah, ser. Ah, sí, obvio. Gracias, muy amable. Ahí está Marta. Hola, Maya, ¿cómo escucha? estás? Hola, Flor. Bueno, le, voy, eh, le, le cuento un poco a la sí. gente. Mar, Marta, le voy a contar a la gente. Eh, yo hablo todas las, todos los días sí. con Maya Chacra. Ayer estábamos hablando a la noche eh, hasta, hasta bastante tarde. Hoy me levanto en la mañana y me envío un mensaje. Eh, que me dejó completamente helada que tenía que ver con la muerte del querido Calabrese. Contame, Marta, cómo fue cómo fue toda la situación, cómo se enteraron ustedes, porque yo sé Mirá, que tenían que grabar. Justo lo... Sí, todos los viernes venimos grabando, nosotros todos los viernes grabamos <coughs> un programa, después salimos al vivo de 10 a 12 pero a las 7 y media estamos grabando todos los viernes porque Cala tenía un viaje previsto con su hija, que su hija le había regalado el año pasado para su cumpleaños creo. Hmm. Entonces estábamos juntando los días para poder cubrir esos días que Cala se tomaba que estaba requete entusiasmado con con su super viaje, que iba a haber autos y no sé qué historia, entonces por eso veníamos a grabar y se dio que justo estaba toda la producción, Dani, Rinaldi y yo que estamos en los grabados, eh, todos acá cuando bueno nos enteramos de nada de la triste triste noticia. Eh, yo estaba justo peinado, me escribió la produ, y crucé para la para la oficina y estaban todos ya juntados que acababan de, de enterarse. Eh, los jueves, como nosotros grabamos los viernes, él vivía en Pilar, vive en Pilar. Claro. Los jueves eh, Se queda a dormir en la casa de, de la hija Que vive acá a dos cuadras del canal Para no hacer todo el trayecto, lo cual le resultaba muy práctico eh, Entonces sucedió todo A las dos de la mañana aproximadamente En la casa de la hija, ayer Claro, eh, contame allá Marta ¿Y cómo fue, cómo fue el... Porque imagino que cuando les, co cuando les comentan, sus productores, que la muerte sí. de Calabrese, ustedes em empezaron a pensar, dijo, ayer estuvimos con él, estaba lo más bien, contame las ayer horas él... previas de él. Sí, no, es que ayer eh, recién vimos parte del programa, ayer él no no tenía nada que te indique que algo así iba a pasar, perdón, Guatino, sí. te estaba mirando. Eh, nada indicaba que algo así iba a pasar La verdad es que nos toma a todos por sorpresa Es súper triste porque era un tipo bárbaro ¿No se había comentado nada? Porque hoy no, trascendió que algunos estudios no, no, la, no, no. le habían dado muy, bien No, él era muy cuidadoso de su vida mm. privada No, no, no contó <coughs> nada Si sí sabíamos, era público, él contaba en la mesa que tenía diabetes Pero claro. como todo bajo control eh, Pero no, no, ayer, vos ves el programa de ayer y está bailando, charlando bárbaro Sin ningún tipo de problema todo La verdad es que no nadie hubiese imaginado y la verdad que quiero decir, es un era un tipo bárbaro para trabajar súper generoso eh, se interesaba por lo que le contaba la verdad que una pena una pérdida enorme enorme enorme Estamos sí se notaba muy era, era muy generoso con, sí, su, con ustedes la verdad que a la hora de, de, de trabajar se notaba le daba lugar a cada uno de sus compañeros aparte digo vamos sí, a contarle un sí. poco a la gente cómo sucedió porque él cayó él terminó desembocó en Canal 9 con la ida con la salida de Ariel Palacios ¿No? Claro, Porque Ariel había trabajado muchos años. A Cala. Sí. El programa está hace como 8 o 9 años. Sí. Eh, Ariel fue lo del, el, el primero que estuvo. Cuando se va Ariel, entra a Cala y entró como un tren ya armado, con lo cual me imagino que eh, al principio para él era eh, el desafío de adaptarse <coughs> ya a un grupo armado, una producción que funciona muy bien. Y la verdad que el tipo, bárbaro, pero bárbaro, bárbaro, ¿eh? eh se perdón, sumó, Maya, sí. perdón, Flor, Dani, pero feliz. quería sumar porque Dani, también Dani. está saliendo Daniel Gómez Rinaldi, compañero. Ah, compañero también, del de el perfecto. ciclo. Claro. Dani, perdón, un segundo. Hola, de Hola, Flor. Hola, en la hola, Dani. Poné la acucarito. Hola, Florcita. Hola, Florcita. Hola, chicos. Pampo, Cari, Marce bien. todos ahí. Bueno, Dani, contame cómo estás con la noticia. imagino que sorprendido porque estamos hablando con Maya, que ayer estuvieron los más bien trabajando y hoy se, se despiertan todos, sí. se desayunan con esta triste noticia. Sí. Sí, Flor, seguro. Mai te dijo lo mismo y veníamos para el canal. Yo venía en camino, Mai ya estaba acá. Y viste cuando te dicen, me dicen, Cala tuvo un infarto, le digo a una productora, Agustina, le digo, ay, bueno, qué broma, sí, con tanto otro chiste, viste. Fue inesperado, seguramente ya te lo contó, veníamos para grabar, estábamos cubriendo días para para que Cala se fuera con su viaje, tan esperado viaje a, eh, a Europa con su hija. Hablaba mucho de ese viaje. ¿eh? Sí, sí, está muy entusiasmado. Y imagínate llegar al canal... Con esa noticia, bueno, ¿viste? O vos cuando tenés, sabés que tenés una enfermedad... Claro. Y bueno, lo vas procesando, claro. pero esto Fue es inesperado. muy sorpresivo, por lo menos para nosotros, sí. que no sabíamos si teníamos, Para todos. ¿no? Fue muy sorpresivo. Para ¿no? todos, no, no lo chicos, lo que pasó. Yo escuchaba... Nada, ¿eh? Hablar porque hablaba a, a, a muchos compañeros, mucha gente que trabajó con él durante muchos años. Sí. Él, imagínense que tuvo casi 10 años en la televisión abierta, en la televisión sí, pública, claro. con haciendo ese éxito de cocineros argentinos. Digo, él era, digo, para la gente que no lo conocía, él era médico, estaba estudiando medicina y después conoce al gato Dumas sí. y fue un discípulo del gato Dumas y se volvió en un gran, se volvió una estrella de la cocina. Mirá porque la no vocación aquí. que tenía que Cala estudió medicina cinco años y sí. dejó de estudiar medicina para dedicarse a la cocina, amaba sí. Mavi amaba trabajaba amaba mucho Flor sí, de se acá notaba. se iba al instituto, del instituto se iba a dar cursos iba a, llegaba a la casa tarde, sí. Dani mucho yo le preguntaba a María, semana, sagrado, en ¿Sí? algún momento notaron algo, digo en estos días se lo veían diferente porque yo la verdad no, que, no, que no, al, no, al aire no, se lo veía no. espléndido. Escúchame, los viernes bailaba con nosotros por los viernes día de cumbia, sí, viste, banda, de, de banda, y él se mostraba divertido, bailaba, con chistes, como todos los días, como todos los días. Perfecto, May. Sí, les quería preguntar, chicos, eh, Dan y May, si, si habían escuchado algo en relación, hoy lo escuchaba el director del Fernández, que bueno, fue quien confirma el deceso a la madrugada después de que lo trasladan en ambulancia, sí. y decía que aparentemente había una, una batería de estudios que él se había hecho eh, previamente, hace, hace poquito, en otro sanatorio, y que ahí había algunos resultados que no habían dado bien. ¿Él les había contado algo? ¿Les había manifestado preocupación por esto? Sí, yo escuché esto, que, esto. Maite, que comentás, lo escuché. Sí. Dani también, supongo. Nosotros no estábamos al tanto de nada que, que tenga gala. Y no, si, fue, si fuese así, no nos lo hizo saber para nada. No Dijimos todo lo contrario. Claro. No. No había no, nada que indique. No, no Mai, no sabíamos. Y no sé si ya te lo dije acá, pero era muy reservado con su familia claro. y con, con él. Si bien vida. con nosotros tenía algunas charlitas, ¿eh? Sí. Lo del viaje, lo del hijo a que se dedicaba, claro. lo de la hija, pero lo de ahí. la mujer. Hasta claro. ahí, ¿entendés? Y nosotros re claro. respetábamos también eso. Chicos, claro. y, y les. Eh, a ver, el canal les comunicó algo. En estas horas, obviamente, fue muy rápido todo. Mm. Pero, ¿qué va a pasar con el programa? ¿Les dijeron algo? No, no sé si bueno, se, bueno, se reunieron. Fue, mm. eh, no, esto es muy reciente. Sí. Estamos procesando. Es una claro. persona muy querida. No tengo sí, ni la sí. cabeza. Claro. Obviamente no. no depende de mí. Ni, no. Pero no tengo ni la cabeza como para pensar eso. No, no yo, bueno, yo, hijo, si ustedes no... pudieron hablar con... no nada. ¿Pudieron hablar con la hija? Eh, no sé si ustedes tenían trato no, con, Marce. La, con los hijos. no. No, no Marce. No, sabíamos por... Marce, sabíamos por Cala que nos hablaba de su hija y de su hijo, sí. pero es, escuché un audio que le mandó una colega del noticiero que estaba sí. devastado, no, no, que no los querían... Hijos, los hijos destrozados. Porque aparte no estaba con ella. Destrozado. Estaba en la casa de la hija, ¿no? No se había quedado claro. como grabado. Yo vivía acá en Dorrego. Claro, claro lo que sí. ustedes la, contaban. La hija vivía acá, en, a dos cuadras del canal. Justamente por eso pasaba, se quedó. Por eso Exacto. se quedaba para venir a grabar hoy a la mañana. Eh, el audio del hijo está totalmente, obviamente, sí, totalmente destrozado, sí. pero también Llorando, eh, nada indica que sabían que algo así podía claro. pasar, ¿se entiende? Respecto de... Eh, creo que ni ellos esperaban. Hola, Maya. Mariana, perdón mando que un beso. no te contesté el mensaje hoy. No, no pasa un nada. Beso, un beso a Dani también, que los estimo un beso mucho. Mi mamá. Respecto de recién de lo que decía Nosotros Pampito, también. justo le escribí hoy a Diego Tony, sí. que es el gerente de Canal 9, sí. me pone, estoy en shock, todos estamos muy sorprendidos, yo le preguntaba sí, la posibilidad. Sí de qué iba a pasar eh, con, con el, el programa. programa, bueno, me contó que iban a hacer una edición especial de Tele 9 como así lo hicieron, que los vi, que la verdad fue muy lindo ver cómo claro, lo recordaban, y me pone, estoy de viaje, pero vamos a ver cómo seguimos eh, trabajando con el equipo para resolver la continuidad del programa. Sí. Digo, me parece que es una forma Dale. de homenajearlo a Guillermo, y también sí. que es importante en estos tiempos que se viven, seguir manteniendo el trabajo, sí. ¿no? No, es muy buena pregunta, pero terminamos este especial con el noticiero. Yo me voy a mi compromiso de la radio y yo como que vivo acá, así que me enteraré si no es mañana con Implacable sí, o el claro. lunes. Entendés. Exacto. de lunes a lunes Exacto. en el canal. Entonces, Todos los días. Hoy no pregunté, pero seguramente mañana nos van a decir. No, que se los quería contar el lugar, porque como ah, lo quería comunicar. Sí. Ah, Claro, bueno. no, no, no. Yo le sé solo también. lo que vos decís, sí. lo que nos contás, Karim. Ya les confirmaron el velatorio, a qué hora ah, salía. Yo le pregunté recién antes de salir a Sebas, que es nuestro productor, y no vio el mensaje porque está como loco, pero seguramente a la tarde me nos va a pasar, Dani, ¿viste? Dani, sí, no, no te, te noto... ¿Qué, mi amor? Te noto ¿Qué, Marce? Yo que te conozco, eh, te noto yo que Ay, sí, Marce. Escuchame, yo me descompuse cuando venía para acá. Para sí. nosotros es muy duro y hace poco perdimos ah, un compañero. Germán, de hace de 30 años, Germán. Imagínate un golpe tras otro. Sí. Sí. Es te, duro te, perder te, un compañero que, que vos estabas... tenés contacto, sí. contacto sí. continuo, ¿entendés? Sí. sí, aparte, es lo que vos decís, eh, venís a trabajar, no te lo esperás, Mar. un hombre joven además, sí. y te no. Da, no. hasta chicos le sí. da mal también, a vos también veo mal sí. también, digo, te da bronca porque si hoy en día con tanta bronca, cosa se podía ver... El... bronca, Marce? Sí. Bebé, él está esperando mucho el viaje con la hija, claro. mucho, eh. Eh, claro. a la mañana... Ponele, nos contaba, bueno, hoy alquilé el auto, nos iba como sí. contando lo que iba avanzando. El paso del viaje. viaje siempre lo, lo decía en su Ay, programa, sí, mientras mira, cocinaba siempre, siempre, hablaba, de gallina, siempre sí. hablaba de eso, pero también lo, lo entiendo, Daniel, sí, porque sí. el compañero que murió, era una persona de muchísimos ves? años de Canal 9, lo conocíamos todos. Sí. Todos, todos conocíamos a él sí. y la verdad Entran, que, que sorprendió sí, muchísimo y, y me parece que la, están pasando momentos difíciles, todos los compañeros. Sí. Sí, Florcita, eh, fue sí. fuerte. Son dos compañeros muy queridos. Cala viste, nos veíamos todos los días. Lo de Cala eh, no podemos. A ver, ahora estamos pues salidos del programa sí. y del noticiero y toda la historia, pero no entienden yo nada, un todavía. Carla sí. no está más claro. y no lo puedo creer. Eh. Claro. O sea, ustedes todavía entienden. No. Es que, te que tengo ellos relleno. estaban yendo a grabar un programa con él. Con él claro. Terminan saliendo claro. al aire, pero claro. digamos hablando de la muerte de, de su compañero, no es una cosa sí. eh, muy fuerte. Muy fuerte. Eh, claro, y nos ponían... y pudimos ver el tape un poco de, de ayer. Sí. Diciendo, ¿Cómo puede ser? Ayer así. Viste, hoy así. yo me voy dos y veinte, nos vamos los dos, dos y veinte. Y fue, chau Cala, chau Nico, chau las, los chicos, viste cuando te vas del piso. Sí. Y hoy no lo podés creer. Lo que la... pasa que me parece que se mm, mezcla que la televisión parece que todo es como, que sigue, como esa alegría que, la maquinaria, que ¿viste? sigue, la maquinaria no sí. para nunca, porque por ahí si vos tenés, sí. no sé, un compañero de trabajo que sabés que cursa una enfermedad. De alguna manera te vas preparando, ¿no? Aunque nadie se quiera morir, pero es inevitable. Sí. Pero, pero esto, cuando sí, es así, sí, total, es Tan como que la máquina para y decís, pará, como la subito. vida es... Sí, y no paró ah, la máquina, chicos. Sí, no, no, no es una crítica porque Exacto. es así. Sí. Pero digo, no, no paró porque los chicos entraron al canal Obvio. y vieron que salía al aire. O sea, también demuestra que no para. Sí. ¿Cuántos programas llegaron a grabar en estos que estaban grabando... Cinco, seis, cinco no sé. por ahí, habrán no sé. sí. sido cinco viernes, no sé, no me acuerdo exacto. Porque hubo, viste, viernes que pues no se periodo. grababan, claro. eh, teníamos de antes. Uh -huh. Amores, un beso, Florcita, Marce, uh -huh. los Gracias. dejo y quedan con May. Chau, Gracias. un beso, May, chau. chau. chau. chau. May, a lo mejor, sé que todavía, sí. lo acaban de decir además, eh, no, todavía no tienen información de qué es lo que va a pasar, pero a lo mejor, nah. digo, en modo de homenaje, ¿se podrían llegar a usar esos programas? ¿Qué, qué opinas vos? ¿Qué, qué respecto a eso. La, la verdad es que no sé, me excede de, de, de, de opinar sobre eso, no sé con qué tiene que ver, si se puede, si no se puede, no sé si la... No sé, la verdad es que no sé si la familia querrá, no sé. Ma Migo, yo Ma siempre pienso en la familia, no sé. Claro, claro, sí. Sí. Sí. Sí. Es imposible Pero, no obvio, pensar obvio, en la obvio, familia. Obvio. Maya, porque me imagino, aparte, sobre todo, no, no solamente por por la pérdida, sino que además, digo, la de... mm. todo lo que todo lo que le estuvo pasando, ¿no? el, el organizar un viaje, lo que significa, la familia preparándose para eso, porque sí, era algo muy ilusionada. especial, porque él lo decía, oh. muy ilusionado, hablaba siempre, mencionaba ese viaje. Entonces, imagínate cuando llegue la fecha, además de la muerte del padre, esos chicos tener que enfrentar mm. esa situación, ¿no? Sí, sí, sí. Todo el clima en general acá en el canal es de una tristeza. Entrás acá al canal, acá está la puerta principal, una tristeza era muy en querido, todos los... El canal es como... Muy querido es muy, era muy querido Cala, sí, y acá sí, en el canal ahí, nos cruzamos todos por los pasillos, uh -huh. es tipo ustedes, que son todos como, todos se conocen. Sí. Y hay unas máquinas de café, y siempre ahí era como un cruce. Aparte y, él volvía a trabajar después de la pandemia, ¿no? May, sí. ma ma contame sí. un poco, porque él volvía, sí. él había dejado cocineros argentino después Exacto. de un éxito dejado. tremendo. Él era diabético también, digo, sí, no es un sí. detalle sí. menor. Él que era que diabético. enteramos ahora, no sabía. Sí, él lo contaba en la mesa. Era el grupo de riesgo, me acuerdo, por sí, eso, claro, El no cuento lo contaba él en la mesa Sí. Eh, y nada, eso sí ¿Cómo la eh, llevaba a su enfermedad? También fumaba Ah, fumaba Sí. No, no, no era como un tema de no debate tema, la diabetes ¿tú? Como que tiene diabetes y ya sí. Como que totalmente adherido claro. a su vida Claro, era no parte era de tema. su vida y qué pensar, claro, May. ya estaba totalmente asumido. May, aguarda, aguardame un ¿También? segundito, May, porque tengo en comunicación telefónica desde Londres a Fernando Troca. Ah. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Te saluda Florencia de la B. Hola, Florencia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? Bueno, contame, cómo es que, bueno, una, alguna reflexión sobre Guille, sobre Cala, lo conoces mucho... Eh, bueno, no sé, la verdad que estoy sorprendido porque me, me enteré hoy, me llamaron de, de, de Telefe y me enteré en ese momento, no sabía nada, este, así que me da mucha pena, mucha tristeza. Cala eh, es un bueno, fue un amigo y un, este, un colega, digamos, no trabajamos nunca juntos, pero lo conozco hace ¿sí? 30 años, claro. fuimos ambos discípulos del Gato Dumas. Sí, sí, sí. Tal cual, una, una persona apasionada amaba la cocina, imagínate que dejó la medicina por eso. Sí, sí, sí, sí, este, muy triste la verdad, muy triste, muy triste. Sí. ¿Te enteraste al aire vos? Eh... No me enteré al aire, me enteré porque me escribió me una productora de Telefe para, sí. para sacarme al aire y me enteré en ese momento. Ay, no, no, no lo sabía. Ay, ¿Y claro, hacía mucho, sí. no, no tenían contacto, Fernando? ¿Hacía mucho no eh, Creo que la última vez que hablamos hicimos un vivo juntos durante la pandemia. Ah, ah, claro. Hace bastante. Justo hablábamos de eso, ¿no? De cómo había llevado él también la, la, pandemia la pandemia al ser factor de riesgo por su diabetes. Se había corrido también de su trabajo en tele. No sé si habían también hablado de eso. Eh, Mirá, no recuerdo todo lo que hablamos, pero hicimos un vivo juntos hablando un poco de nuestra historia, de, de del gato, de, bueno, de todo lo que estaba pasando en ese momento. Eh, creo que esa fue la última vez que hablé con él, no sé, estuve en su programa un par de veces, invitado, sí. eh, pero no sé, no recuerdo haber vuelto a hablar después de eso. Él, él estaba, la verdad que lo que hizo con, con Cocineros Argentinos fue, intremen, fue tremendo, fue maravilloso porque en un canal que en general no medían las cosas, siempre tenía muy baja audiencia, eh, Cocineros Argentinos se volvió el emblema de la TV pública, no y con la cocina, y, con, y lo, lo volvió una estrella. Totalmente, sí, bueno, ahí eran un grupo de muy buenos cocineros, todos ellos, todos los que estaban ahí, bueno, dirigidos y comandados por él, pero sí, sí, un programa de muchísimo éxito. Sí, porque aparte surgieron muchas, muchos nombres, ¿viste? De ahí despegaron, ¿no? La verdad que le dio algo, volvió a traer la cocina después de lo que sucedía, digo, con el Gato Dumas y con otras personas, digo, televisivo hace muchos años que no pasaba que un cocinero se vuelva una estrella, como le pasó a ellos, y a él particularmente popular, sí, sí, sí, popular. Sí, sí, <risa> sí, totalmente. Bueno, sí era una cocina que estaba al alcance de todos. Exacto. y Eso, eso lo, esa lo era, la diferencia, también. ¿no? Lo, lo hacía como accesible, sí. ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. Bueno, te agradezco, Fernando, te agradezco que no, por la favor. diferencia de haber salido con nosotros. Gracias a ustedes. Está, están, están todos los compañeros sí. están choqueados como nosotros, ¿no? Sí. Porque nos sucedió, nos despertamos con esta triste noticia. Yo como les contaba al principio, hablo siempre con Maya a la noche, de día. Marta estás acá, Marta estás allá. Y ayer nos acostamos, estábamos hablando eh, por WhatsApp. Hoy me levanto con esta noticia y me quedé impactada, impactada porque lo que te lo que te contábamos. Uno ve las imágenes y era imposible no empatizar con este cocinero simpático que hacía que la cocina se vuelva como que pareciera fácil. Fácil, ¿no? Porque también, lo que ¿no? tenía que era. Si, ¿Sabes qué? Si lo que trajo? Autopsia? No, no eh, sé, ahora eh, le vamos, hay... vamos a preguntar. Lo que me pasaba que, que sí. me parece que lo que él lograba era era un chef exquisito porque bueno fue de la escuela sí. de gato dumas que gato sí. dumas fue uno de los grandes tal de palabras mayores Ay. acá en Argentina pero él trajo, lo, lo llevaba a un ni, a un nivel de, ya, de simpleza no, ¿Sí? ¿no? fácil de, de, claro de, que iba que que a que hacer lo mismo que él sí. tal cual, sí. tal, que cual sí. tal cual exactamente sí. May era así no era, era pero tal cual lo decís de hecho recién comentamos que es uno de los pocos conductores, por lo menos que yo conozco, que lograba hacer... Tenía como esa impronta de profe, ¿viste? Sí, sí, sí. Eh, entonces, el tipo lograba que todos hasta atrás de cámara, que ustedes saben que es muy difícil que todos sí. presten atención Exacto. a lo que uno eh, hace o dice, estaban todos mudos porque él de pronto tiraba preguntas y todos terminábamos aprendiendo algo respecto a la cocina. María, claro, era su sí, sí, este amor, ¿no? Sí, la docencia sí, y la cocina. Y con suerte llevó todo a, a todo el país. Exacto. Eso sí. lo hizo en el estudio de televisión y giró por toda, toda Argentina. María, Azul. vos que sos bueno, eh, exactamente, sí. eh, perdona, una, una mujer muy inteligente y perceptiva, recién pensaba cuando lo veía él, un tipo tan chistoso, tan ameno, tan generoso, porque yo cuando lo veía a la mañana siempre él respetando el lugar del otro. ¿Alguna vez hablaron de la muerte? Digo, ¿qué crees...? Eh, ¿Qué pensaría él o, o qué les dijo en vida? No, la verdad es que no, no recuerdo haber hablado de, de este tema. Eh, no sé qué pensaría, no tengo. Sí, pero no sí se acordaba idea. de sus familiares muertos siempre. Él siempre sí, citaba. Ayer, cuando, había, ayer, decía ayer su particularmente, tía, ¿no lo dijo? habló de su tía, de una tía. tía. Alejandro y sí, recordaba eso. Ahora que, él, que recordó una tía y dijo sí. Dónde estará, hizo sí, sí, referencia. ¿Qué pensará loco, mi tía, loco, que está en el loco. cielo? Mirá vos, lo ves lo de hoy. La verdad es que no... Eh, Cari, no no sé qué pensaría respecto a este tema. Pero bueno, no es un tema agradable para nada. No, te lo pregunto porque viste que uno... A, nos cuesta como hablar de esto. Sí, yo lo pregunto sí, desde sí, un claro, lugar natural que está asociado no, no, no. a la vida pero a veces preferimos como no, llenarnos de otros ruidos sí, como, este, evitarlo, como para ¿no? seguir adelante para evitar lo inevitable mm. Mm. Sí. Eh, me sumo un poco a lo que te preguntaba eh, Flor hoy eh, con respecto a cómo fue sí. esa vuelta porque bueno, el conductor del programa ah. era otro, él se va y ahí eh, se suma a él C cómo fue esa vuelta, cómo fue ese primer día de trabajo, cómo se conocieron antes de la primera día de trabajo hubo una reunión, me acuerdo mm. perfecto. Porque claro, Ariel se va, eh, termina en Canal 9 y entra a Cala, pensá que era un programa que ya estaba hace ocho claro, años. Claro, claro. Estaba recontrainstalado. Y ya la producción, recontrainstalado y ya es como un, una producción sólida, un equipo sólido. Sí. Eh, entonces el nuevo era él. Sí. Y todos, Rinaldo y yo te decíamos, bueno, ¿qué onda? Vamos a ver. Sí. Y el tipo, nada, tuvimos una reunión y nos quedamos todos como, mira. Como que superó nuestras expectativas, no es que estábamos. Pero... Pegaron onda rápido. nada Es que no, no puedo decirte nada, claro, se adaptó claro, muy rápido sí. y, y también eh, como conductor fue muy generoso él con los sí. tiempos. Porque sí. ustedes saben que en televisión eh, el tiempo de cada uno es el tiempo de cada uno, pero él fue siempre muy generoso. Se veía paso, eso. ¿eh? Sí. prestaba atención a lo que se contaba, sí. sí con lo notaban. cual eh, también está bueno que se sepa y también mucha siempre, gente... María, la gente ¿sabes lo, lo que hacía...? Demostraba interés. Yo veía ayer, ayer Totalmente. particularmente vi el programa pero cuando que vos. Interés genuino, ¿eh? Hablaba, claro. pero por eso sí. vos hablabas de los dinosaurios, de ese, de ese dinosaurio que se en millones sí. y millones de dólares. Y, y él te sí. preguntaba y, y te generaba. Y, y la verdad que eso se notaba, sí, se total. notaba muy genuino. Sí, y es y súper es lindo mm. trabajar así. O sea, no sé si hay mejor manera que trabajar así, todo respetándose y tratando de participar de la mejor manera. Y esto que decían ahí también eh, las redes sociales explotaron hoy, sí. gente de todos los rincones del país, por esto que decís de cocineros y qué sé yo, escribiendo cómo Cala era parte de su cotidianidad, claro. bueno, en este caso a las mañanas, sí. eh, que podía entrar a la casa de todos, con esto que decís, con la cocina que parecía fácil de hacer, accesible. Claro. Es que lo hizo eh, durante 10 años en la TV pública, ellos han cocinado en todo Exacto. el país, en todo el país y la verdad que sí. hay algo que hacía que, que, que la gente agradecía mucho, que se metía, por ejemplo... Digo, con las comidas típicas argentinas. En las fiestas, Yo ¿no? me acuerdo, en las fiestas sí, era claro. tremendo. Pero claro, por iba, no sé, a sal, ¿El y es? las empanadas. Sí. Él es muy de olla, él le gustaba. La olla claro. popular sí. le gustaba. Claro. Sí, sí. Él, él, fue, él fue un sí. cocinero él popular. Sí. Yo te quiero te sí, quiero agradecer, eh, Maya, Marta, para mí sos Marta, te uh -huh. quiero agradecer esta comunicación, eh, porque sé que lo Chabón, querías mucho, tal. sé que era un placer trabajar con él. Y sí. bueno, me tomé el atrevimiento de, de pedirte este móvil, y así que te agradezco.